Vida, oye. oye, que los años van pasando, la vida misma. Tienes que pensar que hoy estás vivo, y a lo mejor la vuelta de cuatro horas o a la vuelta de un año de medio, ¿qué ha sido? Sí, eso nunca es, eh. Y lo que decía el cura de aprovechar, si vivir bien en este mundo, que en el otro no sabemos lo que hay. Eso no lo es, voy a decir el cura. Sí, lo decía el cura, sí. Años que tenemos nosotros, la mitad del mundo no ha llegado. Bueno, tú, tú sigues. Sí, Estando sí. yo, tú tienes que llegar. <risa> ya. Tendría sí, que tener tú yo te también. Exactamente. Para ¿Sí? adelante, los dos. Los dos. Eso no se sabe. No, nada. Nada. Yo decía, al 2000 no llego yo. Y mira, estamos en el 2010. Iba para adelante. Hasta, hasta el último día hemos de vivirnos Hasta que la acabe.